Regresar el tiempo Y estar en tiempo De enmendar errores Yo te lo juro Que no abrí tus ojos El llanto amargo Que te haga sufrir Te haría dichosa te amaría ya tanto Que envidia fuera Nuestro gran amor más nunca es tarde A no cambiar el rumbo Un nuevo rumbo Que me lleve a ti Tendré el cuidado de cuidarte tanto, y tanto amarte, como nadie amó. Si yo pudiera, regresar el tiempo, y estar en tiempo, de darte mi amor. Te haría dichosa, te amaría ya tanto, te envidia fuera nuestro gran amor. Más nunca es tarde a cambiar el rumbo, un nuevo rumbo que me lleve a ti.